llevado en el 2022 más del 50% de la exploración. Estamos trabajando este año para que ese número se pueda repetir y ya con la declaración de impacto ambiental y el inicio de construcción de José María, con la presentación del informe de impacto ambiental de Los Azules, con la presentación del 26 del informe de impacto ambiental de Gualilán, Me parece que son a las dos minas en explotación, se van a sumar tres más, nos parece que es una muy buena noticia. Gualilán eh, en un sector nuevo, en todos los Departamento de Uyun, limitando ahí con el departamento de iglesia, así que contento por eso. Bueno, lo decíamos en títulos, han hackeado...